¿Qué me pasa? O sea, se me está olvidando todo, todo, todo. El no grabar me afecta porque ni siquiera sé qué onda. <ríe> estoy toda estúpida. Amigos, ¿cómo están? Um, si están viendo este video es porque efectivamente sí lo subí y estoy totalmente feliz y orgullosa de mí porque lo hice. Um, bueno, para comenzar, les digo que hoy es día 11, 10... Uh, no, no, no no, vamos a adivinar. ¿Qué día es hoy? Porque realmente no me acuerdo. Mm, domingo 12 de abril. Domingo 12 de abril. Oh my God. Bueno, es domingo 12 de abril y seguimos en esta asombrosa situación de la vida que nos ha puesto y wow, ¿cómo la están pasando ustedes? Um, a mí, bueno, se me ha hecho un poco rara la situación porque prácticamente todo está cerrado. Um, no puedes ir a ningún lado, no puedo ir a ver a mis amigos, no puedo hacer absolutamente nada a, a, al exterior. Um, más que pues no sé, como que salir aquí al jardín de mi casa o al patio de mi casa o algo así um, pero de ahí en fuera como a ir a comprar algo o algo así pues creo que solamente a la tienda de aquí cerca y ya eso es todo, qué triste situación um, yo lo veo un poco normal, bueno no tanto um, yo tengo que ir a trabajar todos los días todos los días. Y por desgracia en mi trabajo todavía no nos dan descanso. Creo que sí solamente a una cierta parte de donde yo trabajo. Y la otra parte... No. Y esa otra parte soy yo. Y otros compañeros. Así que el día de mañana... No sé. Esta semana cómo va a estar. Va a estar un poco caótica. No lo sé. Pero quiero grabarles absolutamente todo... Ya, ay, es que no se imaginan las ganas que he tenido de bloguearles algo, pero o se me olvida, o sí lo blogueé pero no me gustó, y es de verdad un problema enorme, y la otra vez estaba escuchando, y creo que leí, no me acuerdo, que hay que hacer las cosas, o sea, quiero pensar que es autosabotaje, sabotaje, autosabotaje, porque no sé, a lo mejor, y la edición está bien padre, el contenido está súper cool, hay cosas interesantes, pero uno mismo es como de no, no lo subas, nadie lo va a ver, no sabes que está horrible. Y hoy me he decidido a eso porque tengo varios videos ya pregrabados ahí de hace semanas y no los he editado porque pienso todo el tiempo de que están mal y que nadie los va a ver y todas esas cosas. Y no sé, me hace sentir un poco triste y decepcionada de mí misma pero para este blog sí me quiero um, esmerar muchísimo y subirles contenido bonito porque pues igual es contenido que yo veo en, en internet de ver um, rutinas de maquillaje, rutinas de lo que sea um, bookstagramers instagramers, de todo lo que sea todo ese contenido a mí me gusta y me encanta, me fascina ver los blogs de las personas y digo, wow, quizá a alguien le gustan los míos y yo no estoy subiendo. Qué bomba. Pero bueno, eso <ríe> se escucha muy tonto. Pero um, quiero compartirles que hace una semana, creo, um, compré este libro y creo que ya todos lo leyeron, pero aquí la señora que llega tarde a todo no lo ha leído, entonces um, siento que de alguna u otra manera Um, mi vida va un poco más tranquila por el hecho de la de la tesis y todo eso que esperamos después que pase toda este desmadre y así ya pueda presentar mi título, bueno, ya pueda presentar mi defensa y ya ahora sí poder respirar súper hondo ahorita sí ya se me quitó como un peso de encima mi celular, ahorita sí ya se me quitó como un peso de encima porque pues ya entregué ya solamente queda como revisión y cosas como muy pequeñas Y ya lo otro ya es como más grande y todo eso Pero de igual manera no quiero como abrumarlos diciéndoles como mis cosas Y no sé, esta, estas últimas semanas ya vi como que mis lecturas van un poco más rápido Y estoy tratando de agarrar el ritmo porque estaba muy abrum abrumada de verdad los juro, entonces ahorita pues ya es un poco tarde, entonces a lo que vamos a hacer es solamente um, cenar y voy a tratar de leer un poquito y pues ya mañana vamos a tener un día muy, muy productivo y así. Through the smoke in the mirror, crazy how I see you so clear, crazy how I see you so clear. And how you make me smile, and how you make me smile, oh yeah. And how you make me smile, oh baby, how you make me smile. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy no he podido bloguearles absolutamente nada eh, Lo que vieron en los clips pasados fue lo que pasó um, Y no he podido leer como yo quisiera Y ya, yeah. estos días han sido un poco extraños, caóticos Porque me estoy acostumbrando a este nuevo sistema de trabajo mm, Porque pues... Todas las cosas están en la oficina y es así como, no sé, algo extraño. Y pues como les dije en la tarde, un amigo me ayudó a llegar a mi trabajo para unos pendientes. El día de mañana sí voy así presencialmente de verdad a hacer lo que tengo que hacer en la oficina. Y ahorita tengo que checar unas cosas que me está pidiendo mi jefe, mi contador y así. Entonces espero ya un poquito más tarde poder hacer... Um, cosas productivas Cosas que me llenen Cosas que me hagan feliz Como leer O algo así Y, y ya Ahorita Seguimos con esto Y ya a and end the week and never stress a thing But no, we gon' go another day when we don't disagree And when the sun shine here, regardless if you do believe, hey Still awake in the morning when I see your face Need you more when you go, I need you more every day Keep a foot on the break in case I lose all control Yeah, so baby, don't lose control I'm focused on you, baby, lately you've been in my aim I've been reaching out for you, still that's so far away Looking through the smoke in the mirror, crazy how I see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 Hola amigos, ¿cómo están? <risa> Perdón que esté viendo para allá, pero estoy checando que la luz esté bien. Ese es mi celular. Um, amigos, los clips que les he puesto aquí han sido todo un fail. Más bien, este vlog ha sido todo un fail porque... Intenté bloguearles de verdad, pero soy la persona más mala del mundo blogueando o porque se me olvida o porque tengo otras cosas que hacer y no puedo prender la, la cámara y esas cosas o cuando recuerdo que tenía que prender la cámara pues ya pasó lo que tenía que pasar y así. Pero el día de hoy es domingo, eh, ¿domingo qué? Esperen porque ya lo olvidé. Hoy es domingo 19 de abril. Y no he leído todo lo que me gustaría leer, amigos. La verdad es que soy un desastre para eso. Pero eh, hoy domingo no tengo nada que hacer. Ayer limpié mi casa. Ayer hice muchas cosas. Y creo que ahora sí, el resto del día, me intentaré leer algo. Porque realmente estoy acumulando bastantes, bastantes, um, bastantes libros. Bastantes lecturas. Pensé que al terminar como que el pendiente que ya tenía que me hacía ruido en mi mi en mi, mi, en mi vida ella podía leer y así pero ahorita me han estado me han estado cargando muchas cosas y la verdad es que esto me abruma no sé si a ustedes les ha pasado si ¿Sí les ha pasado déjenlo en los comentarios pero ahora me voy a dedicar solamente a leer uh, ahorita voy a hacer unas cuantas cosas voy a bajar por café otra vez para tomar y leer algunas páginas y espero todo salga bien y que ahora sí pueda adelantarle a esa lectura. Ay, soy la peor bloguera y la peor booktuber... Qué mal amigos, perdónenme, perdónenme, pero eso es lo que hay. Ya es la tarde y pues no me he sentido bien que digamos, no sé, o sea, he querido hacer muchas cosas y no puedo hacer nada y no sé por qué. Ya intenté leer, ya intenté pintar, intenté hacer varias cosas y ayudé a mi mamá a cocinar el día de hoy como para despejarme y poder... Poder leer y así, pero la verdad es que no. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es no limpiar mi librero, sino ordenar los libros. Porque ya me di cuenta que tengo varios que no he leído. Y quiero terminar con todos esos libros que están acumulados. Al menos tratar de leerlos, no sé, algo así. Um, y ya... Eh, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez esto Que se sienten como... O sea, como que quieren hacer muchas cosas Pero realmente no saben por dónde empezar Como, no sé, extraño Es extraño esta sensación No lo sé, no me gusta eh, sentirme así No sé si sea por esto de la cuarentena O qué onda, pero... No He notado, les voy a decir una cosa He notado que cuando intento... Bueno, antes Que cuando intentaba leer un libro... Siempre, siempre, o lo dejaba a la mitad, o lo dejaba así. No porque el libro no me gustara ni nada, pero, no sé, o sea, como que no, no, no, no, no, no, no, simplemente no. Entonces, eso es lo que quiero acomodar el día de hoy. Tengo varios libros que están así, se sorprenderían cuántos son así. Y la verdad es que a mí me da vergüenza, porque yo sigo comprando y comprando, y los leo unos sí y otros no, y qué vergüenza, amigos, qué vergüenza. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y este ya lo estaba Empezando, está muy Padre, pero qué creen Le faltan hojas <risa> Le faltan hojas y así me lo Vendieron y no lo puedo regresar porque Pues ya están cerradas las librerías Este ya tiene varios tiempo que así Lo dejé Entonces yo creo que lo voy A retomar, este no lo he comenzado ese es uno de los libros Que quiero leer, es que a ver Miren, no sé si se acuerdan, si me siguen por Instagram, que yo publiqué que iba a leer este libro. Pero después me topé con este libro. Y ya no empecé este por, por empezar este. O sea, soy la peor persona del mundo. Este libro no lo he empezado, pero cuando leí la parte de atrás, la neta es que miren. Me gustó. Chulada de libro. Entonces este... Sí lo quiero leer, pero mmm, quiero darle como su lugar, su momento. Le quiero dar su momento para leerlo. Y les voy a estar en lo que acomodo mi librero. Les voy a estar hablando un poquito de... No sé, como de estas cosas. De los libros, ¿sí? Tengo un libro. Ay, miren, aquí está Crepúsculo. Les voy a contar la historia de estos libros porque los tengo todos. Y... Sí, los tengo... Sí, todos. Sí, sí, sí. Solamente que uno de ellos está dañado. Porque los compré en solo 200 pesos. Y la verdad es que me da mucha felicidad. Porque esto ya me hubiera costado como un montón. Y la historia de estos libros es que se los compré a una chica por Facebook. Se ubican como que la parte de Facebook donde... Está como la parte de comprar y todo eso. Donde venden ropa, venden zapatos, venden no sé qué. Bueno, entonces ahí también es como comprar... Bueno, no es como, es comprar libros de segunda. Entonces yo vi ahí una oportunidad. Dije, de aquí soy. Y la neta, miren, están en buen estado. No faltan absolutamente nada. O sea, todo está súper, súper, súper bien. Me los dio que súper bien. O sea... Miren, están hermosos y es uno de, las, de los libros que también quiero empezar a leer Pero no sé, o sea, quiero darles como su momento Quizá, quizá como para oh, como terminar como esta sensación que tengo eh, Comenzar con este libro, no sé La verdad es que sí se me antoja Miren, están todos de que súper bien Hay uno, por ejemplo, este de que se le sale la hoja, pero, o sea, todo, todo, todo, todo bien. Ah, ya, ya me acordé. Todo bien con estos libros. Solo este, este libro, este creo que me lo dio. O sea, me lo regaló. Fueron 200 pesos en esto. Ajá, en estos libros fueron 200. Y en este libro, o sea, este me lo regaló porque me dijo, mira, ¿sabes qué? Este te lo regalo porque pues está roto. Las páginas del de final, o sea, están todas completas, solo que las páginas del de final están arrancadas, porque creo que me molesté no lo sé, pero te lo regaló, entonces están todos súper, súper súper bien, y no sé, quizás los empiece ya en estos días no lo sé, quiero quiero comenzar con eso, otro de los libros que tengo aquí, oh, miren este libro sí lo terminé de leer este sí, este sí eh, estos, hay libros que ya leí eh, este, creo que sí, este también este este libro, este libro lo compré en rebajas amigos, creo que en 100 pesos y lo compré porque habla del espacio, del espacio, habla del el espacio y no lo he leído, o sea, me odio por no comenzar a leerlos, de verdad, cuéntenme en los comentarios si ustedes son así de que lo ven al primer instante y dicen lo voy a leer y pues no, resulta que llega otro otro libro y oh, este lo voy a leer Este lo voy a leer Pero no, por eso quiero hacer como una purga de todo O sea, no que los voy a tirar ni nada de eso Pero al menos hacer como um, Una lista de todos los libros Que realmente No realmente En verdad ocupo leer ya para ya Porque si no van a estar ahí Y no los voy a leer Y solamente voy a estar acumulando libros Y libros y libros que déjenme decirles, o sea, me encantan los libros, pero me da una insatisfacción tenerlos ahí Y saber que no los estoy leyendo y que no los estoy leyendo y sigo comprando y sigo comprando Entonces, esa es la cuestión Oh, miren, este es un libro, un libro Este es un disco, un acetato, ¿un disco de acetato, vinil, un disco de vinil de los Beatles. Miren qué chulada de discote. Miren. Este quiero contarles que aquí en donde yo vivo. Um, una amiga y yo íbamos caminando. Y encontramos como un puesto donde vendían muchas, muchas chacharitas, muchas cosas muy interesantes. Entre ellas había una caja, bueno, dos cajas grandes de eh, discos de vinil. Y pues yo chequé a ver qué había. Yo soy fan de los Beatles. ¡Oh! Cuando lo encontré, realmente, literal, fue como... ¡Oh! ¿Y esta rosa? O sea, no. Y lo compré en tan solo... Creo que fueron 15 pesos o 20, no me acuerdo, pero... Estuvo muy barato. Oigan, también quiero compartirles... Ay, yo ya me estoy aquí saltando, ¿verdad? Quiero compartirles que... Que, que, que... También antes yo coleccionaba puros uh, separadores, o sea, era la niña loca los separadores. Ya después me acostumbré que, de que con uno y ya con eso, ¡ay! Y ya pues con ese me quedé. Miren, este es de mi amiga que lo hizo porque hicimos creo que una actividad en la escuela donde teníamos que hacer como una empresa y ella hizo una empresa, un negocio de una librería. Porque sí. Y pues ya, ay, estoy divagando bastante, amigos, pero bueno, a ver. Vamos a hacer todo este maldito reacomodo de los libros. Y, ay, no sé, amigos, no sé, no sé. ¿No les pasa que se sienten como bien, o sea, no les pasa que se sienten como tristes, como depresivos, como en, este, en esta temporada de cuarentena? O sea, yo sí, de que todo el tiempo. Porque todo está cerrado, no puedo salir... O sea, y si salgo, salgo como de que Pues a comprar lo necesario Y luego me regreso Y luego mis amigos no los puedo ver O sea, es una cosa súper, súper fea Es una cosa horrible Porque todo está cerrado ¿no? no puedes hacer nada Y mucha tristeza en mi corazón Miren, a ver ¿Qué otro libro? ¡Oh, miren! Este libro también lo compré no lo terminé de leer porque... Eh, no me acuerdo porque creo que por lo mismo llegó otro libro que me gustó y no lo terminé de leer. Es Esa luz que nos deslumbra y habla acerca de lo que pasó en el 88, en el 88 que fue lo de Tlatelolco. Y la verdad es que todo ese asunto a mí me gusta, me gusta, pero no lo terminé de leer. Uy... Miren, Cartas de amor a Los Muertos. Este libro de que me gustó, pero me hizo doler mi corazoncito de pollo. Um, ¿Qué otro libro? Estos. ¿Saben que tengo organizado mi librero por colores? Y hoy vamos a romper esa tradición. Es que es más fácil como que ubicar los libros, pero ahora me va a valer... Y ya solamente voy a acomodar como que todos los libros que, que tengo pendientes y, eh, y pues a leerlos. Porque qué vergüenza tener libros ahí que no leo. Y también quizá me pueda ayudar a como, a como a obviamente, acomodarlos. Pero eh, aquí en mi ciudad hacen, eh, en un museo, se encargan como de juntar un grupo de personas, o sea, las personas que les guste leer. Llevan libros que obviamente ya no quieren leer o algo así Y los donas o sea, es como un intercambio de libritos Y la verdad es que está muy chida eso Porque si yo tengo varios libros que no me gustaron O sea, están en buen estado, pero no me gustaron Por alguna razón y que pues no los quiero tener ahí Porque jo, me recuerda que es una compra innecesaria Pues ya, voy y los llevo ahí Y pues súper, súper, pues súper bien Porque yo cambio esos libros y a cambio Tengo otros más cool entonces, sí. Uh -huh. Debería de tener aquí un trapo, ¿verdad? Ay, no. ¿Ustedes qué han estado haciendo en esta cuarentena? O sea, yo de que pues he estado yendo a trabajar un día sí y un día no. Y ya los días en los que me toca estar en casa, pues tengo que estar aquí como atendiendo ciertas cosas que hacen falta de ahí, de ese lugar. Y pues ya, o sea, como que todo muy tranquilo. Igual sí me gusta el trabajo, pero está como. no sé, como algo pesado. No, o sea, a ver, sí está pesado, pero mmm, te sobrecargan de trabajo, ¿saben? O sea, está. Me gusta mucho, me gusta, me encanta. Porque pues me llevo súper bien con la niña del servicio social. Porque tengo una niña que hace servicio social. Nos llevamos súper bien. Nos la pasamos riendo de vez en cuando. Platicamos de un chorro de cosas y así. Pero... Ahí yo trato con... Ay, es que lo más difícil es tratar con boomers. Neta, neta. O sea, las los boomers no saben usar que el correo, como imprimir o cosas así. No saben cosas tecnológicas, términos tecnológicos. Y es como muy difícil tratar de explicarles. Porque todo el tiempo, si les explicas, se molestan y es como de pues, ¿cómo le hacemos? O sea, yo te explico, pero te, tú te enojas, pues, ¿cómo está la cosa? Entonces, no sé, es algo un poquito difícil porque no entienden ciertos términos y les digo, cuando intento como eh, explicarles, como que se ofenden o cosas así, lo que es una gran ventaja que puedes decir mentiras eh, a los boomers, cuando no quieres hacer algo, bueno, no que no quieres hacer algo, pero cuando tienes mucho trabajo y dices, ay, que me dé chance, pues puedes echarles una mentira, una mentira piadosa y, y ya, pues sales del paso, pero pero realmente es como un poquito difícil. son personas Hay personas que son chidas, chidas, y otras que son como, ay, no sé, como un poquito estresantes, ¿saben? A eso me, me, me refiero, y pues así la situación. Y oigan, quiero hablarles acerca de este libro. Este libro me lo regaló una amiga de la iglesia. Y yo, desde cuando estaba en la adolescencia, quería leer este libro, pero en ese entonces no tenía como que dinero. Y ella me lo prestó. Entonces me gustó bastante que me lo regaló. Me dijo, no, sabes que yo te lo regalo, léelo. Y este casi fue de uno de los primeros libros que leí. Leí varios en la... como... Bueno, varios quiero decir como dos libros o tres en la, en la primaria Después como la secundaria leí este Y así me fui leyendo varios Y la verdad es que me gustó como... O sea, la lectura me gustó bastante Y fue cuando entré un poquito más como a querer leer este... Pues varios libros, ¿no? Me motivó mucho un maestro que tenía de español porque le encantaba mucho, le encanta o le encantaba, no sé, le encanta los, los cuentos de Julio Verne, o sea, las novelas de Julio Verne, y nos hizo una vez uh, inventar una historia como parecida a las de Julio Verne, y pues la verdad es que yo sí me la volé, porque empecé a inventar un montón de cosas que estaban bien divertidas, y a mi maestro le gustó, y me dijo como de, no manches, qué padre, qué imaginación tienes, que no sé qué, la verdad, ay, guácala, miren. Dejé esto y de que toda la sal se le echó ahí. A ver, voy a echarle agua a ver si es... ah, ¡Regresé! Bueno, les contaba de mi maestro de español. Entonces, él... Bueno, era en la primaria. Él, pues obviamente daba todas las clases, pero nos daba... La clase de español era muy divertida para mí. O sea, de verdad me gustaba bastante. Porque siempre nos hablaba de los libros de Julio Verne. De que cuando él era niño vendían en el puesto de revistas, vendían los libros de Julio Verne. Bueno, no exactamente los libros de Julio Verne Sino como revistitas con figuras Con figuras Con imágenes Y te hacían como más amena la, Como la lectura Y estaba muy padre Entonces ahorita que les estoy hablando de eso Justamente por él compré un libro Que tristemente amigos No lo terminé de leer Porque como él hablaba muy bonito de Julio Verne eh, Y nos decía que en los puestitos de, de los libros vendían pues revistas muy cortas con um, como con ilustraciones muy bellas de Julio Verne de pues de todas las aventuras que, que él se imaginaba como del viaje al viaje al creo que de, de la Tierra a la Luna viaje a leguas no sé qué o sea, un montón de cosas entonces yo dije, no manches, pues a como me lo está contando Pues ha de estar bien divertido Y pues ándale Que la niña va y compra Un libro eh, De hecho, no lo encontramos en los puestitos eh, Mi mamá me lo encontró En un O sea, fuimos que a una tienda A un súper Y lo encontramos, y yo como de Mamá, cómpramelo, dice Julio Verne Dice de la Tierra a la Luna, cómpramelo Y pues este fue el que me compró mi mamá y aquí de hecho tiene el, el precio Me lo compró en la bodega No en la bodega Sino en la bodega, en la comercial Me costó 60 pesos, amigos 60, 22 pesos Y como les digo O sea, yo pensé que iba a tener ilustraciones Y que iba a estar así bien padre Pero como es lectura, o sea, es un clásico Y es lectura como muy pesada Al menos para mí en ese entonces No lo terminé de leer Creo que, a ver Sí, justamente me quedé aquí, mire, Aquí. En la página 77 del capítulo 6. Aquí me quedé. Entonces, para mí entonces estaba muy pesado. Y nunca lo... Sí, o sea, sí quería como retomarlo. Pero la neta es que me daba miedo. Y ahorita en mi librero tengo... Uno, dos, tres... Tengo tres clásicos. Regalé uno que eran Las Aventuras de Tom. En esa feria que les digo de... Intercambio de libros Ahí, ahí lo intercambié dije, este es mi momento Y aparte porque ya lo vi, o sea, lo leí Pero realmente no me gustó ese libro Lo dejé a la mitad Pero no me gustó, entonces dije, no, alguien más Lo va a leer, alguien más le va a gustar Esta, eh? ay, alguien más le va a gustar Como que, pues esta historia Y pues mejor se lo dejo a esa persona Para que lo lea Ay, se están cayendo mis libros Y pues así, la cosa Y... Ay, se está viendo todo. Y hay un libro bien bonito en mi librero que me gusta un montón, amigos. Pero, la neta, lo dejé a la mitad. Y hay varios amigos, booktubers, eh, Instagrams, instagramers, que he escuchado que me dijeron que lo han leído. Que muy a duras penas si lo terminan o que ya no quieren pues seguir con la lectura. Eh, se toman un break y like, continúan Y así. Yo, pues sí lo dejé casi como a la mitad. Pero no sé, realmente me hizo muy pesado. O sea, yo quería que me encantara el libro y todo. Pero la verdad es que se empezó a hacer un poco cansado para mí. Es un libro que sí planeo seguir leyendo. Quizá no ahorita, quizás sí en unos meses. O no sé, quizás en algunas semanas. Pero no sé. Es que hay dos bandos aquí, ¿saben? Por si han visto reseñas. Hay unos de los que sí les encanta este libro y otros que no les encanta este libro por muchas razones. Creo que por la razón más eh, como más común es porque decían que era un libro feminista. Y había otras personas que decían que para nada era un libro feminista, que simplemente eh, la protagonista se dejaba pues pisotear y todo. Y creo que creo que por ahí va. Una de las cosas que me frustraba bastante era de que se dejaba de todo, de todos y de todas. Y siempre se andaba como, no quejando, pero sí de Ay, es que esto no me pasa por esto, que no sé qué O sea, cosas de ese tipo Entonces, no sé Quiero terminar de leerlo para saborear completo qué onda con el libro Porque la neta, pues, no sé eh, Pues pues sí, amigos, o sea, la neta sí quiero terminar de leerlo Porque es un libro que me regaló mi amiga Y pues la neta sí está bien bonito y como les digo, o sea, yo quería que me gustara el libro, pero... No me gustó. No me gustó. Bueno, al menos hasta ahora no me gustó. Miren, tengo unos libros medio chistosos aquí. Son estos libros que venden... Que te venden en los kiosquitos de las revistas en el centro de aquí de, aquí de mi ciudad. Venían tres. Uno se lo presté a una amiga, pero ya no me lo regresó Y estos dos. Creo que el único que leí fue... Este. La neta está chido este. Este. Pero tiene mucho... Um, como le digo yo cosas grandes <risa> o sea mucho sexo y todo eh, este creo que no este creo que no lo he leído lo dejé en la mitad ya ven y ah no eso este es como historias para um, tener bien tu vida ay amigos aquí hay un libro que neta me da pena y que la verdad me gustó bastante bastante bastante pero no sé por qué a todos se nos hizo pesados Estábamos leyendo este libro, era una lectura conjunta, el año pasado, con mi amigo Jorge. Y pues la neta, todos abandonamos la misión, amigos, porque la neta sí se nos hizo bien pesado. Era una relectura para algunos y una lectura primeriza para la mayoría. Y pues abortamos la misión porque se nos hizo bien pesado. Y de hecho Jorge nos dijo como que este libro estaba bien padre, pero neta sí agarré la onda desde el principio porque... Van a batallar un poquito Y ya viendo reseñas y todo Pues la neta sí, o sea no era de que Yo la problemática de es que no quiero leer Este libro porque no sé qué, no, o sea realmente Está un poquito pesado Y aparte pues son muchas cosas no Y está muy bonito, entonces Es un libro que también quiero Adelantarle, terminarlo De leer para Aún así ya como purificar Mi alma y, y, y ya Y ya Oigan les comparto que no tengo un librero muy grande. Básicamente creo que algunos de los libros que he leído, a unos los he escuchado, otros más los he regalado, otros tantos me los han prestado y otros los he leído electrónicamente. Entonces por eso es como muy poquito o muy chiquito mi librero. Pero planeo... Es que me gusta mucho tenerlos, o sea, como la satisfacción de terminar de leerlos. Y tenerlos aquí y ya pues en algún momento quiero volver a ellos pues puedo tomar el libro y así. Y aparte una sensación más bonita es cuando le pones post-it y marcas como que todas las cosas que te gustaron y así. O sea, palparlo. Y, y pues así. Déjenme en los comentarios qué son las cosas más bonitas que les gusta de los libros en físico y también las que les gusta pues digitalmente. ¿Cuáles son las cosas bonitas que les gusta? Y pues los quiero estar leyendo hoy. Ok, ya los acomodé De tal forma Que solamente de la parte de abajo Están todos y absolutamente todos los libros Que no he leído Y sí, son bastantes, amigos Hay unos que no he leído Hay otros que sí he leído Y los he dejado a la mitad Por alguna extraña razón Y um, los acomodé como por sección De esta parte hay una serie de libros que hablan sobre eh, sobre México como la historia o algo que tiene que ver con la historia. Y luego ya de este lado están como toda la sección que tiene que ver como eh, de acción o como de misterio. O más bien, es como de misterio. Y ya de esta parte para acá están como todos los de amor, pero que tienen que ver con algo. Están aquí los de Crepúsculo. Está también Circe porque tiene algo que ver con amor Y está el de Boomerang que ya les había dicho Y ya como que la otra parte están todos los libros que tratan como de terror, psicológico, asesinato y ese tipo de cosas Y ya lo demás es como de acción Y dos que son como de um, libros que tienen que ver de, no sé, cómo conclusivos o algo así Como que sientas paz contigo mismo, así Entonces, les cuento eh, de todos los libros hice una selección Solamente de tres libros Que realmente quiero leer y que no he leído Obviamente tengo un montón Pero libros que quiero leer Y que, no sé Como que me distrae tanto libro no leído Entonces hice Tres papelitos con sus nombres Y el primero que saque Uno lo voy a tener En mi buró, que es el que voy a estar leyendo Y los otros dos Que van a ser los próximos, que tenga que leer después de que termine ese, van a estar acá atrás en mi mueble donde pues ustedes ven como la parte de... Lo... cuando grabo videos, ustedes ven esa parte entonces, sí, vamos a, a ver cuál es el primero el primer libro que voy a estar leyendo ay, a ver vamos a ver uff, uff, uf, uff uff no manches. Voy a estar leyendo, el primer libro que voy a estar leyendo va a ser el de la escritora, que es el inesperado plan de la escritora sin nombre Este libro ya lo había empezado y de hecho me lo llevé en una entrevista de trabajo, pero como estaba muy nerviosa, no le presté atención Ya tenía algo avanzado, entonces, a ver, sí, tenía algo avanzado, ah, ya le quité el... ¡Demonios! ¡Demonios! Creo que iba aquí en el capítulo 3 Creo que sí, iba en el capítulo 3 ¡Ay! Ya salió, ya voló Bueno eh, Voy a estar leyendo ese Y conforme vaya terminando Vamos a ver cuál es el siguiente Después de ese A ver uf, Es este ¡Ay! Después Mil Lugares que es este y al final pues es crepúsculo, entonces los voy a ordenar de tal manera de que vayan ordenados, los voy a ordenar, Ay. bueno ustedes me entendieron, los voy a acomodar para saber cuál, cómo es que tienen que seguir, entonces es primero este, primero este que va a estar en mi mesita de noche Después este y luego este Entonces para de aquí ya no mover nada Solamente que esté todo ordenado Y conforme vayan saliendo Yo creo que vamos a hacer la misma dinámica Para neta, neta mmm, Ya como que ir tachando Todos los libros que ya leí Porque neta como que siento que sí me abruma Tener tantos que no he leído Y que he dejado a la mitad ¿Por qué? Porque sí, quién sabe Bueno, ya dejé los míos los dos próximos que están ahí Y el que voy a estar leyendo Va a ser este Entonces Vamos a comenzar con la lectura Porque ya hice un poco de orden en mi cabeza Entonces Sí, vamos Living in this dark, dark world Nothing the way Feeling so afraid, so alone, I long for yesterday Walking in this dark, dark world, not knowing where to go I see no light, no end in sight, walk aimlessly into tomorrow Step after step I fall, I beg, hand after hand, no help comes yet Oigan, estaba intentando acomodar la cámara Y se apagó Pero el, la cosa, el asunto de esto Es que el día de ayer no les bloqueé absolutamente nada Y porque me ocupé Estuve haciendo muchas cosas En la mañana estuve muy ocupada Y luego en la tarde eh, pues me puse a descansar Porque ayer estaba haciendo un calor tremendo ¡Oh! No Terrible calor Y pues ahorita lo que estoy haciendo es Trabajo desde mi casa Pero lo que ocurre es que Voy a tener que salir en la tarde Para hacer unas cosas en la oficina Y Ahorita estoy checando Estoy viendo plantas en internet Porque quiero comprar más plantitas Ah y aparte porque tengo un proyecto en el patio de mi casa, que es particular... No, pero tengo un proyecto en el cual consiste en plantas, en acomodarlo ahí muy bonito para... Acomodarlo como un pequeño rincón de lectura, o sea, plantitas, y luego un silloncito o un ja una mesita ahí para poder leer a gusto y así, no sé. Y pues estoy ahorita buscando plantitas, tanto como para adentro como para afuera, y así la cosa, entonces... Hay unas muy bonitas Muy, muy bonitas Oigan, el día de ayer yo les iba a platicar unas cosas O sea, este vlog Me la he pasado platicándoles un montón de cosas Y... Bueno Solamente quiero compartirles Que el trabajar con boomers Es la cosa más difícil del mundo Creo que es un arma de doble filo Porque tanto como te puede perjudicar Como te puede beneficiar o sea... El día de ayer... No manches Es que... Bueno, en mi trabajo hay... Una cantidad de boomers... Que no saben usar... Las aplicaciones del celular... Y hay otras que sí saben, pero... Eh, les cuesta, pero aún así... Quieren usarlas... Pero este otro grupo... Como que no... O sea, se rehúsa a usarlas... Y es como de... No, me tienes tú que hacer todo... Reina... A mí me valen... A mí me importa... Y eso es como muy estresante... Entonces... Ayer me estresaron bastante Y el día de hoy <ríe> Lo que les quería platicar es que Creo que ocurría algo con sus celulares La verdad es que no sé muy bien qué era Porque no me quería Adentrar en ese detalle que No me correspondía Entonces mmm, Le hablaron al chico de sistemas De mi empresa <ríe> Entonces quizás Van a salir con algún detalle muy mínimo Como que era la pantalla Como que era un programa o algo así y ay no sé es algo bien extraño y ya más al rato les cuento qué fue lo que sucedió con esas personas I'm when suddenly in the distance a light, a flame appears and as I draw on closer I seem to conquer all my fears and it calls me and beckons me to continue coming near and its light and warmth drains me up a linga and fills me with cheer and I slowly look around me and I see when I'm alone Opa, desde aquí se ve súper bien la cámara wow Amigos, el día de hoy no había vloggeado absolutamente nada porque. No sé. De verdad se me pasó el tiempo. Tuve muchas cosas en la mañana que hacer. Estuve muy ocupada. Ya, ya saben, estuve que. Tuve que ir por cosas a la oficina y luego regresar y así. Entonces, regresé un poco cansada. Pero, el día de hoy, amigos. Ustedes no lo saben, pero ya cuando lo vean, sabrán. El día de hoy es día del libro. Es 23 de abril. Día del li libro uh, Amigos, no manchen, estoy muy emocionada Estoy muy feliz, estoy muy contenta Desgraciadamente no les pude hacer como Algo, yo tenía planeado como Hacer un video súper cool y así Pero uh, Me odio De todos mis amiguitos de la comunidad Todos, todos, porque, o sea, yo no los conozco en persona Nos hemos hablado muy poco En ocasiones, pero pues yo ya los considero Amigos con el simple hecho de Compartir una, un mismo gusto Que es la lectura Bien, bien, bien, ok, sí Y pues nada, que estoy muy feliz porque durante todo el día Desde la mañana estuvieron posteando cosas um, Sí, todos mis amiguitos estuvieron posteando desde muy temprano Cosas eh, relacionadas con libritos Entonces estamos muy emocionados, estamos muy felices Y pues nada más para platicarles así poquito Porque pues yo sí planeaba hacer como algo Quizá no un video O quizás sí, pero hasta después, o no sé algo, eh, mi amiga y yo, que aquí les voy a dejar sus redes sociales Siempre, bueno, tenemos como una costumbre de cada año Si no es ella, a lo mejor soy yo, o compro una cosa, o compro varios o así Íbamos siempre a la librería a ver qué novedades había en la librería Y comprábamos, si es que lo ajustábamos y todo eso O si no, eh, pues es que la mayor parte la mayoría de las veces siempre íbamos como a ver los libros y a veces encontrábamos descuentos y nos comprábamos libros y éramos las personas más felices del mundo pero pues en esta ocasión por la cuarentena y todo eso pues todo está cerrado y pues no podemos salir ni nada de eso igual ustedes dirán ay pero puedes pedirlo no, amigos no es la misma sensación llegar a ver un mundo de libros y luego olerlos y ver no, no, no, es la sensación más hermosa del mundo Así que, pues me voy a reservar ese dinerito Y hasta que todo esto acabe Pero la verdad quiero, pues, no, no sé, decirles feliz día del libro Yo sé que ustedes ya, después de que vean este video, pues ya Ahora pasa ese día, pero la verdad es que estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Y ahorita lo que me encuentro haciendo... Pues ya terminé todas mis labores y así. Ahorita solamente quiero relajarme. Voy a hacer, no sé, un poco de ejercicio. Ya comí. Pero vamos a hacer ejercicio. Después nos vamos a dedicar a leer totalmente. Porque sí, tengo lecturas. Muchas lecturas pendientes. Y hablando de lecturas pendientes, amigos. La otra vez estaba viendo un video de Chris Book que de hecho tengo un video de ella lo estoy viendo. Es que, de verdad, amigos, no sé si a ustedes les gusta. A mí me encanta, me fascinan ver los vlogs. Y pues mmm, por no sé, no sé qué onda, pero por miedo a veces no lo subía, porque era como de ay, oh, pero qué tal si sí, no. No sé, está aburrido, o a la gente no le gusta, o a mí no me gusta el resultado y todo eso. Entonces, nunca lo subía. De hecho, ahí tengo un montón de vlogs que, que solo grabé, pero nunca subí ni nada. Entonces, este va a ser un vlog muy, muy largo, amigos. Son dos semanas de las cuales les estoy blogueando El día de mañana terminamos el vlog. Mañana viernes. Y... Pues nada, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Y, ah, sí, les decía, oh, lo olvidé, que estaba viendo un video de Chris Book donde nos dan consejos de cómo leer más, no rápido, sino cómo agilizar tu lectura. Y una de las cosas que ella dijo, ya las había hecho, pero hay otra donde nos dice que pongamos como una, no una hoja, como una tarjetita o algo. Vamos a ponerlo como un separador, pues, ¿no? y empezamos a leer así para no distraernos eh, a los como sí pues no distraernos con, con lo que está como al lado al otro lado de la hoja o algo así sino como que concentrarte full en tus um, en tus lecturas entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a estar haciendo lo que Chris nos dice porque Chris es súper cool y aparte ya todo ay no a toda la comunidad nos hizo llorar yo sé que sí, nos hizo llorar, porque nos hizo un video tan hermoso que aquí, por aquí, se los voy a insertar. De todas maneras, se los pongo aquí, se los pongo en la, en la cajita de información, se los pongo aquí en la i, para que vayan a verlo. Está hermoso, y todos, yo sé que sí, todos estuvimos llorando, como, ¡ay, qué bonito! Salimos en el video de crisis y libros. La verdad es que está hermoso, amigos, y pues bueno, nada más para actualizarles esto... De que realmente estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar en esta comunidad que caí como por pura casualidad. Porque realmente ya consumía mucho, eh, mucho esto de Booktube y, y así. Pero yo creo que estos últimos años ha estado como aumentando muchísimo más y me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho. Que obviamente ustedes han visto que no he subido videos como a mí me ha gustado. Pero pues ahí vamos trabajando, vamos trabajando. No se me presiona. No, no. Pero ya no sé qué estaba diciendo, pero bueno. Eh, y nada, ahorita lo que vamos a hacer es un poquito de ejercicio, amigos. Y luego ya después, um, eso que les digo, que vamos a estar leyendo. Creo que ya les... Ah, sí, ya les había comentado que había acomodado todas mis lecturas pendientes en un solo... En una sola tirita. Entonces, sí, eh, pues ya. Estoy muy feliz, ya les compartí mi felicidad.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 I see no light, no end in sight, walk aimlessly into tomorrow Step after step I fall, I beg and after hand, no help comes yet I can't see the end, darkness my only friend, I'm alone And every chance I take, I make a mistake, I'm alone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 And I slowly look around me and I see we're not alone All these candles that surround me will show me to my true home So when I'm alone, I'll be coming home to you And when the storm is strong, I'll be coming home to you Que sacaban como estas, estas, como, eran caricaturas todos los domingos o algo así como toda la semana Pero eran unos chistes super simples o sea, te contaban los chistes más simples del mundo Pero eran era chistos, entonces de eso era conmigo eh, Luego en el colegio dejé de leer porque me obligaban a leer y me moría por entonces me separe de la lectura Entonces nunca viví como esos mainstream De aquel mundo, los juegos de la O sea, yo en ese momento en grabamos Completos libros Mucho más adelante cuando yo me estaba grabando En la chilla, de hecho I can't see the end Darkness, my only friend, I'm alone And every chance I take I make a mistake, I'm alone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 as slowly